muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno está la gente calentita no porque ayer era todo bueno que no vamos ¿cuándo vas a decir la cartera que vamos a hacer que queremos comprar ya que esto tiene muy buena pinta y hoy está todo el mundo diciendo bueno no hay tanta prisa por comprar <ríe> es que es que madre mía en fin bueno Decía Pierre de Coubertin, un varón, lo mejor que tienen los sueños es que se pueden hacer realidad y eso es peligroso. Así que lo importante al final es eh, perseguirlos. Si no los persigues y te quedas quieto, no vas a conseguir nada. Es decir, quien no va a hacer nada y se queda sentado, al final no recibe absolutamente nada y puede seguir sentado. Y lo que sí que va a tener va a ser un culo muy plano. En fin... Vamos a ver cómo está Bitcoin, a dónde va, cómo está la dominancia, etcétera, etcétera, que está un poquito eh, rarescu está rarescu y... venga, una cosa rápida vamos y dale a la campanita bueno bueno bueno bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita por cierto eh, tengo aquí apuntados porque es que claro eh, en solamente en cadenas de, de nivel 1 o sea es tremendo la cantidad que tenemos aquí en la lista a ver evidentemente pues que bnb ethereum eh, cardano avax pues que tenemos eh, IOTX, Kava, Torchain Zelo, One, EGLD Dot, Matic, Solana Solana de momento está ahí medio aparcaí y ahí está con sus cosas, pero tirará, tirará, hay mucho inter muchos intereses en Solana eh, igual que hay los propios en Cardano EGLD también es excelente, IOTX excelente, pero como veréis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12 13 que tiene rima eh ostras, capa 1 13 capa 1 13 cadenas de capa 1 ahora hay alguna más ¿no? pero, ojú, oh, uh, quillo eh, tenemos donde elegir ¿eh? no, por lo menos ahí hay ahí, ahí, fácilmente para, para meter pues una, dos tres, cuatro, cinco muy fácil dentro de la cartera o sea que es una jodida locura en fin, vosotros decidiréis, mañana me pondré os pondré ahí los que hay y entre todos, pues decidiremos esta o esta. Y ya está. Luego pondremos un apartado en la que no hemos elegido para ver lo que ha rendido desde la fecha en la que hagamos las compras, comparado con lo que comparado con lo que se ha comprado. Bien, Bitcoin, lo que te lo he dicho, ¿no? Aquí eh, ya está. Otro mundo, venga, que no, la cartera, venga, que no, la cartera, pum, pum. Eh, de momento tenemos un mínimo más mínimo, <ríe> eh, no por mucho, ¿vale? Estamos en una zona horizontal. Eh, pero tiene pinta de que nos vamos otra vez a los 28.750, nuestra querida Rose Line, cuanto más tiempo permanezcamos en esta zona, ya sabéis que lo que hacemos es estar, estar en la zona de un soporte, es eh, que haya más posibilidades de romperlo, entonces vamos a ver qué pasa, pero si al final yo creo que al final vamos a llegar ahí. a la claro, tendencia me parece que al final vamos a llegar aquí en la zona misma zona en la que estamos ahora casi, ¿vale? porque no hay manera de, de, de tener un poquito de fuerza para llegar arriba si a esto le sumamos que el día 10, viernes, nos dejan en bragas viernes nos dejan en bragas ¿vale? con, con las noticias de la inflación en Estados Unidos y el día 15 el día 15 de la semana que viene salen los el Power Ranger el miércoles a decir, oye, que vuelva a subir los tipos de interés un 0,50 porque es eh, lo que diga la Unión Europea de, uh, os vamos a vamos a acojonar, vamos a subir un 0,25 en julio 0,25 en septiembre pues oye, si lo suben un poquito más tampoco pasaría nada así aceleramos un poquito ese, ese punto de recuperación ¿vale? porque si vamos así, haciendo tonterías que no valen pana, pues no vamos a ningún lado Hoy la noticia era, los bancos van a empezar a dar dinero por tu dinero. ¡Wow! Algo que las nuevas generaciones todavía no han vivido. Te van a dar un 0,75% anual para captar clientes. Claro que ellos no te dicen evidentemente lo que ganan con ese dinero. Pero yo creo que todos los que estáis ya viendo un poquito cómo se mueve el mundo de las inversiones, sabéis o podéis intuir el beneficio que sacan los bancos. Los beneficios que sacan los bancos, los beneficios que sacan los bancos eh, con ese dinero conducido, reconducido por sus fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la mayor tomadura de pelo que hay dentro del de mundo mundial. Así que bueno, pero bueno, ya es que cada uno es muy libre, dice, ¿no? yo lo quiero tener aquí muy seguro, muy seguro, muy seguro. Uh, y resulta pues, que lo deja en su banco y le hacen un, un corralito financiero <ríe> eh, oye, también tenemos lo que tenemos ahí, lo hemos metido en Egipto y lo han robado o se lo ha llevado un chase o un golfo pues, ¿qué le vamos a hacer? esto es así, riesgos, lo que quiero decir es que hay en todos los lados y el primer riesgo que tenemos es que Bitcoin pueda subir también que pueda bajar, madre mía de todas formas, con lo que ha bajado no está mal vamos a ver si conseguimos que suba, había por ahí un tuit que decía, estuvo en 3 euros, luego 3 años después en 30, 3 años después en 300, 3 años después en 3000 y 3 años después a los 30.000, es decir, va subiendo ahí poco a poco los suelos Hombre, yo creo que el suelo, estamos en una buena zona en una zona bonita, ya podía hacer suelo aquí irse para arriba, eso es lo que quisiéramos todos <ríe> ya nos gustaría la cuestión es si el mercado está para eso de momento que estamos en una zona lateral y la línea de máximo es esta línea descendente que tenemos aquí, con esta, ¿vale? La acelerada y la principal, bueno, pues vamos a ver si esta es capaz de pasarla, irnos a la zona de la principal, que no sea lateralizando tanto, copón, que al final explote, que aquí esto se comprima, llega boom y se nos venga a la zona de 37 y pico, y pico ¿vale? Eh, pero de momento está siendo un poquito cruda la lucha. Y hoy es día 7, 8, 9, 10. Nos quedan tres días para el IPC USA. Ya sabéis lo que pasa. Las cosas como son. Hay gente que dice, no, no, eso al mundo cripto no le afecta. Ya, ya. Eso llevan diciendo de que estamos bajando. Ya veis si le afecta. Y bueno, vosotros habéis visto los efectos. Que no, vamos a, no nos vamos a engañar. Llegará un momento en el que no afecte tanto. vale, Y sea un momento de ir a alza. Pero... Evidentemente, si hay menos dinero en el mundo, hay menos dinero para todo, incluido para cripto. Y si no hay para comer, mucho menos lo hay para cripto. Algunos de nosotros diremos: bueno, si tengo que comprar eh, la barra de PAM de, de los chinos de 50 céntimos, bueno, ya están en 70 o por ahí, en 80. Eh, en vez de tal, pues a lo mejor ahorro sus céntimos y meto un poquito ahí de economía de guerra. Economía de guerra. En fin, Bitcoin está como está, ha pegado este bajón, cuando muchos decían subidón, pero lo más importante es en diario, y es que tenemos una vela que está abrazando a la anterior. Si cae más allá de donde estamos en este momento, que está justo abrazándola, abrazará no solo a la anterior, sino, ¿veis? Si cae sobre los 29.660, abrazará todo esto, ¿vale? Y eso no es bonito, no es bonito, cara, que puede caer. Bien dicho esto, si empieza a subir poquito a poquito poquito poquito a hasta el final del día, pues puede que mañana tengamos una vela verde y poder, porque no ir a por la línea de tendencia, podríamos ir perfectamente si el objetivo al final de todo esto es por lo menos ir a hacer un toque a la línea de tendencia y el toque todavía no lo ha hecho, yo sigo empeñado en el toque a la línea de tendencia, tiene que tocarla y llega a casa y luego se hunde se suelta el tejado uh, y se va para abajo, ya veremos lo que hace vale. es una coña, puede llegar, tocar romper, hacer un pullback, luego subir y es lo ideal que se viniese ...aquí a la zona de 37 y pico... ...pues bueno, poquito a poquito, poquito a poquito... ...en días tontos, pero... ...ya sabemos que vienen unos días un poquito... ...chunguillos, eh, hasta el 15 de 16 de junio... ...a partir de ahí vamos a ver... ...cómo los mercados reaccionan... ...y si podemos romper, o nos toca romper a la baja... ...personalmente... Eh, ...dentro de los cálculos que tengo... ...los que estáis en el canal, ya lo sabéis... ...yo creo que... ...en una cuestión de 10 días... ...vale, estamos a día 7... 10, 17. Sí, entre. Entre 10 días, 2 semanas. Creo. Que a lo largo de lo que es este. Eso. os digo. Dos semanas. Para el 21 de junio. Para el día de la entrada del verano. Podemos tener aproximadamente el suelo necesario de Bitcoin. ¿Vale? Si no es el que ha marcado ya. Es decir, eh, aquí estamos en 26, ¿vale? En Binance, pero podemos ir a, otros, a otras. A otros. Mmm, como bitstamp vale 25 500. podemos eh, venirnos aquí a ftx eh, 25 500 entonces creo que lo normal es que acabemos en la zona de 25 500 aproximadamente pudiera ser pero pues, creo que vamos a tener uno o dos cataplones posiblemente seguidos es lo mismo que estuviéramos ahora esta caída vale si desde aquí tuviéramos esta caída Fijaros que caímos desde, bueno, pues estaba apoyándose en la zona de 37 y nos vinimos a la zona de 27. No creo que sea tan grande, pero bueno, de 37, pero bueno, sí podría serlo. Ah, imaginaos de 27 a 17 rebotar a 20, 20, 17, 21, 22, y a partir de ahí ya pu, haber formado esa zona de suelo, como mucho, ¿vale? Yo hablo de, estoy hablando de cosas bastante exageradas, pero que <ríe> no tienen por qué no darse. ¿eh? Cuidado, importante el comportamiento cripto invierno. ¿Dónde está? Aquí. ¿vale? El comportamiento cripto invierno está en esta zona. Y es que cada vez que llegamos a la zona de 50, vamos a, espera, vamos a verlo aquí acompañado con el precio porque si no... Bueno, desde que caímos, ¿vale? Empezamos a caer. Llegamos zona de 50, no podemos, caemos, pasamos un poquito de ya, caemos, pasamos un poquito de allá caemos, pasamos un poquito más, caemos. Nos hemos mantenido por debajo en toda esta zona, estamos siempre por debajo de 48,8. Y ahora, pues parece que intenta, de alguna forma, o ha intentado hacer un pico por encima, ¿vale? De esta línea que teníamos aquí marcada, hacer un pico, ¡ay, que, que rompo! Y no, y no ha podido. Eh, objetivo de esto, pues yo creo que venir a la línea de tendencia, si la sigue respetando y seguimos subiendo en diario... Llegará un punto, vale, más o menos en esta zona, en la cual estamos en la zona de 50 y empezamos a construir. ¿Quiere decir eso que subiríamos ya ahí, venga, tú de moon? No, lo, pero sí, pero sí por lo menos tener ese rebote que tanto ansiamos, que no, se, no llega a, a concluirse. ¿vale? Poco más hay que decir del mercado, es decir, porque si vamos aquí y vemos cómo está la dominancia, ya parecía que quería llegar a su, a su objetivo y de repente, raca, rasca Pedroski para atrás, otra de pom. Entonces, vamos a ver eh, qué narices hace, porque el que el que llegue, veis, bueno, evidentemente está súper desgastado aquí arriba en el RSI, pero eh, el que esté ahora se ponga aquí a tontear, a recuperar RSI y luego mete un pepinazo, pues también nos puede hacer eh, bastante pupa. Bastante pupa. Ahora bien, vamos a ver si terminamos de rematar la Faena subiendo Bitcoin subiendo las altcoins, como pasó en días posteriores, eh, perdón, en días anteriores, en los cuales han subido las altcoins, ha subido Bitcoin y ha subido el market cap, ha estado bien. Y la dominancia, o sea, un par de días ha habido ahí de, de este tipo, pero la mayoría no son así, la mayoría son. Me voy para abajo, todo. Eh, y fijaos el Total Market hoy, igual, sufriendo, abrazando la vela del día anterior, abrazando esta otra vela. Eh, ostras, si baja un poco más y abraza a las anteriores, pues ya sabemos lo que hay, que nos venimos otra vez a tocar donde no nos gusta tocar, no toques, para que tocas. Bien, eh, BNB, por cierto están ahí con esa pequeña guerra no están investigados están o sea, bla, bla, bla. como siempre lo que buscan es que CZ eh, haga dos movimientos le suelte cuatro perras y ya está y punto pelota lo sé que lo único que haces es tocar la nariz esto es un poco como como hacienda a quién denuncia hacienda pues a los que le puedes sacar la pasta Hacienda pensé que, que que denuncia a alguien que que nunca paga impuestos porque no puede que no tiene una propiedad que no hay que quitarle y que robarle y tal eso al final lo de denuncia denuncia pues a la gente que tiene algo que le pueda sacar la pasta si no, para qué pues pasa exactamente igual con la SEC la SEC va, va aquí pillo aquí tal y luego para atender eso un montón de funcionarios que lo único que hacen es comprar valores cuando ellos saben que tienen esa información dicen no no es que ahora se lo han prohibido porque fueron unos golfos en los estos años anteriores ya ya sí sí se lo han prohibido eh, a mí también me han prohibido hacer muchas cosas eh, en fin, eh, esto es lo que tenemos. Tenemos eh, el Binance Coin retrocediendo un poquito, es normal. Ya tenemos eh, zonas, una zona, zona 1 en 2.60 y zona dos en 2 en 2.10. 2.10 por aquello de que aquí tocó, o se apoyó en 2.10, 2.10, 2.10. Aquí casi casi llegó a 2.10, estuvo en 2.23 aproximadamente. Aquí estuvo en 2.20 y bueno, pues. Es la zona, ¿vale? Es una zona, igual que esta zona que tenemos aquí marcada en la zona de 260, pues igual es otra zona que eh, yo creo que sí las va a tocar y que, bueno, pues va a estar muy bien porque vamos a conseguir eh, hacer, pues eso, comprar muy barato para cosas que vienen próximamente, poder comprarlas también a muy buen precio y a precios cerrados. Bien, dicho esto, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, eh, vamos a ver las altcoins ¿cómo están. Hoy yo me ha, me ha dado otra vez y he, estado, he hecho una cosita aquí con Cardano, vale, porque ha tenido un día bastante bueno, luego se ha desinflado, vale, pero ha habido ahí una cosilla de, bastante decente, es una pena. ¿no? Eh, vamos a ver si termina y si termina cerquita de, de la línea de tendencia, es capaz. ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando ha, ha bajado y se ha apoyado en la M20, he hecho una comprita ahí en Cardano y bueno, pues ya la he vendido, ¿vale? Eh, trade de oportunidad que llamamos. Bueno, pues está bastante, bastante bien, porque claro, en cuatro horas, fijaros cómo estaba, qué bonito, ¡Ay! ¿veis? se vino, se apoya en la zona, pues compras, y otra vez, además me coincide con, con las líneas, con la media de 50 en este caso, que era la que me, me llamaba la atención junto con la blanca, nuestra línea Nitro, pues compro, y a partir de aquí, pum, 5%, ala, la saca, eh, básicamente vale el resto, vamos a poner otra vez en diario, eh, no es que esté muy bollante, Vale, tenemos los cortos de Bitcoin que eso sí que están bollantes, otro 12% fijaros que está empezando a pasar la mitad del canal, están rompiendo la media de 50 y nuestra media naranja vale uy, nuestra media naranja ¿cómo son eso? Eh, y oye, pues esto no está bien, ¿vale? no está bien eh, vamos a ver si nuestra línea Nitro la hace de resistencia y se viene abajo, pero mmm, no tiene muy buena pinta se está posicionando ahí algo para un corto cortito la volatilidad, 2.67 arriba ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues poca, la verdad es que poca leche ¿eh? no, hay, no hay mucho beneficio que contar Sí que hay bastante rojo Hay un ro rojo que te quiero rojo Vamos a ver ¿eh? Los library gates, dinero gratis Subiendo melos, muy bien La verdad, gemelos se está comportando eh, Brutal, está haciendo aquí lo que es Un pajarito Es una, Estos pajaritos es un poquito como Los hombros, cabeza hombros, si rompe Se nos viene, ya lo, ya lo he dicho varias veces ¿no? Esta zona de resistencia eh, en la zona de 0.22 que está muy muy bien desde los 0.14 a los 0.22 es una pasta eh, si lo consigue va a ser espectacular pues lo está haciendo la verdad es que muy bien y tiene un equipo detrás que lo está haciendo mmm, mejor todavía fijaros cómo está manteniendo el volumen que sí que aquí ha habido un pequeño destrozo todo rojo rojo rojo rojo pero mmm, es que no ha caído tanto ¿vale? y está aguantando mejor que ninguna otra prácticamente le va a quitar el título alguna por ahí. Umbrella, eh, los cortos de Bitcoin, evidentemente. Ocean VR, que también lo está haciendo ahí, intentando salir de, de, del hoyo, pero está bastante bien, dentro de lo, de lo mal que está, claro. Porque podía haberse ido bastante más abajo con la que le ha caído. Fijaros que tenemos la salida aquí. Y, y sin embargo, pues bueno, está aguantando en esta zona, lo normal es que hubiera, hubiera venido bastante más abajo, pero no, ahí está tirando, en general el mundo cripto está aguantando mejor de lo que nos podíamos esperar, sobre todo Bitcoin, Ethereum, BNB, ¿vale? las principales pero muchas de las altcoins también y son altcoins que hay que tener muy muy en cuenta aquí está bit mierda que tampoco vale pone mucho eh, bueno, las cardanos que están en verde y poca leche más, Velas, Nexo Hard eh, Jern uh, FINANCE, pero fijaros, eh, 7.482 ¡WALA! Fíjate el castañazo que lleva desde 15.500 hasta 7.400 o sea, brutal, brutal ¿Quién decía que no se podía tirar un castillo de gripes tan grande? Pues fijaros, reventado, no, reventadito eh, ¿Está en zona de posible rebote? Sí, pero también se nos puede venir a la zona de mínimos ¿Vale? que no nos llevemos a engaño hombre, esperemos que aquí se recupere por el bien de mucha gente, que bueno, pues ahí está fijaros, eh, wow de 94.000, 95.000 vamos, de 95.000 a 7.500 guala, tremendo, hostión tremendo, Shiba Dodge está por aquí, anda, Tezos y bueno, estas son las principales y en cuanto a lo más negativo eh, FXS ANC, bueno, vas a ver, es que ANC, claro, <ríe> Que tenido sus más y sus menos. Después de los castañazos que ha tenido, se recuperó muy bien y ahora está de una forma sostenida. ¿Veis? ¿Esto qué quiere decir? Que está eh, consolidando muy bien toda esta zona. Creo que en el momento que haya un pepinazo, volverá a hacer otro escalón de este tipo, ¡boom! A por la media de 50. O sea que, bueno, está bastante, bastante curiosita, lado, ¿eh? no sé si desde dónde lo hará. Pero donde estamos ahora, hasta la media de 50, la distancia es de un 399% y diréis, ¡guau, wow, eso es muchísimo! Ya, ya, pero es que lo que hizo aquí, <ríe> amigos, vale estuvo en un máximo de un 672%, entonces no es tan raro, no es tan raro, es posible. Lo que hizo aquí, desde este pincho que hizo aquí abajito hasta aquí arriba, vale fue un 1957% en dos días, no es tan raro, ¿vale? Que ahora de aquí se nos venga de 50 y nos haga un 300 y pico por ciento. Entonces, avisos estáis. Yo os voy diciendo cosas en las que, bueno, de vez en cuando, pues se saca un buen pellizco. Luego ya cada uno toma sus propias decisiones. Crypterium, eh, bueno, Crypterium a mí no está. Gala Games, también por aquí. Nuet23, que es, está aguantando bien en toda esta zona, pero. Mm, ¿Veis? Su zona de salida, su banderita, su bidón que te crió y a partir de ahí, primer apoyo en el máximo anterior, intento recuperarme y al final me quedo en la zona en la que bueno pues me encontré a gusto en su momento. Fijaros que el mínimo que hizo aquí fue en esta pequeña zona pellizco que tuvo cuando salió. Bueno Puede ser el suelo que haya marcado ya su suelo y que luego lo tenga que volver a visitar un poco más abajo, un poco más arriba, más o menos en la zona y luego ya rebotar. Eh, creo que son cosas buenas, Waves, pues perdiendo un 7,44, eh, después del rebote que hizo, que estuvo muy, muy, muy bien, ya sabéis que a mí me gusta más contra el Bitcoin, llegó, tocó clavadito la media de 50 en confluencia con esta zona horizontal y bueno, pues no puede, no puede pues me voy para abajo, ahora si pierde que está perdiendo hoy ¿vale? ya vamos a ver cómo cierra la EMA20 pues posiblemente la veamos más abajo eh, buscando un doble suelo ya veremos a ver, ¿vale? qué es lo que hace eh, lo comento porque sé que hay gente que la tiene y mmm, bueno, pues poco más tenemos Rune también por aquí, un 6.86 está igual, veis, una zona pues horizontal, manteniéndose ahí a ver si desde aquí consigue hacer una buena arrancada, tened en cuenta que cualquier arrancada que hagan, eh, por ejemplo hasta la media de 50, que es la que en muchos casos veréis ...que estamos intentando pasar la EMA 20 y vamos a la media 50... ...pues en cualquier caso de ese tipo, eh, de donde estamos, estamos hablando de un 60%. Fijaros que es una barbaridad, o sea, es un, es un buen pellizquito, ¿vale? A, B, tres cuartas de lo mismo. Eh, estas son de las que debería empezar a despertar. Pero igual, creo que va a buscar un suelo que ha hecho, buscará un doble suelo... ...y a partir de ahí poder rebotar. En los próximos días yo estaría con bastante cuidado. Eh, lo que digo muchas veces, y alguien me pregunta, ¿qué es no estar...? Dentro del mercado siempre. o sea Siempre estáis buscando, o estamos buscando, porque somos así, somos humanos, eh, ¿dónde comprar? ¿Dónde está la oportunidad? Para. No hagas nada. Muchas veces la paciencia paga y la mejor operación que haces es la que no haces. Espera. Si sabemos que vienen días malos, eh, cuando estás en una operación estás temeroso, si irá para arriba, si irá para abajo, tal, no confío 100% en, en mi análisis, en lo que me dice uno, en lo que me dice otro, que es una puñetera locura, pero eh, si tienes paciencia y esperas a ese momento, y sabemos que el día 10 podemos tener un momento malo con el fin de semana que viene después, malísimo, y el miércoles nos pueden ver, me nos meterán otra bofetada seguramente, Ahora bien, si resulta que el viernes no es tan mala la noticia y ya está descontado lo del miércoles, pues podríamos tener una buena semana. Entonces, ¿por qué no esperar a que las cosas, esas noticias pasen, se vean, en vez de estar con la ansiedad de ya, seguro, seguro que esto es el suelo y luego nos metemos una hostia? ¿vale? Creo que es mejor eh, parar, creo, eh, yo luego cada uno que haga lo que quiera. Eh, bien. Vamos a terminar con Bitcoin. De momento la vela se recupera de diario un poquitito. Está por encima de la apertura de anterior. Con lo cual no hay abrazo. Todo lo que suba puede ser bueno y puede ser bueno en, en la carrera hacia esta línea de tendencia que tenemos aquí marcada que para mi gusto debería de tocarla antes del día 10 o inclusive el mismo día 10, pero es que en, en uno o dos días podría tocarla, inclusive romperla luego ya sea, a lo mejor lo vamos a tomar por saco yo qué sé, porque las son malas noticias del día 10 pero si son no son tan malas, a lo mejor resulta que vamos a los 37 entonces, ¿qué vas a hacer? si la pasa y ¿qué vas a hacer si no la pasa? eso es lo que tú tienes que tener claro nada más yo lo tengo clarísimo y lo he explicado varias veces. Así que bueno, a partir de aquí, chicos y chicas, poco más que contaros. Como digo, siempre primer con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.